Déjame, <coughs> quito los audífonos para no escucharlos mierda, a la chingada Siempre tú y, <risa> tú y tus mamadas Cállate, pelotuda y mierda hey. hey XD ¿Qué onda, gente de YouTube? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien la neta, están, están siendo muy tóxicos ahorita en este momento y la verdad, no Me voy está a decir dando nada. dando ansiedad, pendejo. Mira Ay. los memes mayor que VXD. Ay, no, ¡Por Dios! ¡Ya! Hola, YouTube. Suscríbanse a DeGoriflu y a Chris Gimmer y al Ruben Culero. ¡Hola, YouTube! También no chingale. Hola, editor. O sea, Rubén. ¡Chinga tu madre! ¡Gracias, gracias! All ¡Gracias! YouTube, gracias. ¡Saludos, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Gracias, gracias! Pues super... Bueno, va. <ríe> Hay que verlos. Eh, eh, Listo, liste. Preparando el van. con calor. ¿Y el chiste viene aparte o qué? Si esto fuera una broma, ¿dónde está el chiste? ¿Dónde está la gracia? Para empezar, yo haciendo algo por voluntad propia, uy, buenardo. Yo recibiendo órdenes. Ey, sí me pasa. Sí me ¿XD? pasa. Sí me pasa. Ay no. Un beat, un beat, un beat, ¿XD? un beat, un beat, un beat, un beat. Vuelvo a insistir, si esto fuera una broma, ¿dónde está el chiste? ¿Y el chiste? ¿Para eso quieren que vea los memes? ¿Para eso quieren que entre a Discord? ¿Para checar sus memes? ¿O sea? ¿Cómo? Sí. Hola ¡Es un maricón! ¡Es un maricón! ¡Mirá! ¡Y se te ríe! para! ¡Para, para! sí ¡Ah, no mames, güey! Lo peor es que yo lo había visto y no me acordaba, güey. ¡No, es que güey! ¡XDDDDDDDD! Ese sí dio risa. Chinas hacia calenturientos, ya valieron mal. Uy, me había asustado, güey. L V. Ay, esto sí lo vi, güey. No, vean esto, vean esto, vean esto, vean esto. Todo mi pasaje brinca cuando mi autobús rebota, voy jugando a rancones, no me importa si alguien choca. Ahora pues, ándele, venga y pase. Ay, no mames, güey. Tengo artes marciales, por Leme si esta te muy entron, El chofer, llámame te Ay, güey ¿Qué? ¿Qué dice? Recién me doy cuenta que detrás es <risa> De veras, la de veras de de la comiste. ¿Ya vieron? <risa> Elmo está suicidado Se, se ahorcó Mis, el solo nene. Pobrecito ¿Dónde está tu chiste? ¿Dónde está el chiste? ¿Dónde está la gracia? Ay no... A alguien de este grupo se le perdió esta bicicleta La encontré en la vía pública Por favor, contactarse conmigo por privado Métete, ando capturando personas, personas hermosas Va, va, va, va, ahí te va Primero las patas FBI, No. ¡Eres una basura! No, son A ver. ¡Eres una basura! El dueño de Sirve revisando el historial del men que siempre escogía la computadora más escondida. Eh, estos videos de Dross son una joya bajando el pre ah no ¡Ah! mamenudo en esta antojado y estamos en diciembre xd ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! Goku, no me así me arco, por favor qué puerco qué puerco ah le bajó el prepucio los anillos de queso ¡Ah! ¡Ah! no ¡Qué tipo tan cerdo, y a con de el puta, no se limpia, la pija! ¡Oh, no! ¡Qué asco! ¿Por qué lo dices así? ¡Ay, se le está laviendo ahí! ¡Uy oh, no! ¡Asco, güey! ¡Tú, cálmate! Bueno, adiós, chavales. ¿Vieron SJS, este? ¿Vieron SJS, este? SJS, JJ, JJ, ¿Vieron? Jsj, jsj, jsj, oh, ya, deja de, déjame hablar, porfa ¿Vieron este? No, amigo Ah, mierda, sí lo sentí Sentí como el gato le metió las uñas sí. Es Rubén de niño Rubén pequeño XD <ríe> No Yo por eso hizo. el papá de Rubén se fue. No, mi papá sí todavía está. Geometry Dash lo jugué, no mucho, no se me hizo vicio, buen juego. Temple Run buenísimo, el mejor. Nash God Dios. Candy Crush Nash. Fruit Ninja está en otro país. Nash. Bad Piggies no sé cuál sea. Eh, Dragon City sí lo jugué, pero no me gustó tanto. Subway Surfers tú. Uh. La sigue rompiendo. Policies. El de Angry Birds Nace. Minecraft. La sigue rompiendo y estamos jugando hoy en día. Angry Beards y el Fruit Ninja. Eh, perfecto, güey. Yo jugué con el corazón de una mujer. ¡Ah! más arpados de facha <risa> del mundo. Número uno. El cuco. Artuna Gayola, mi cuco. Artuna Gayola, mi cuco. Ya, el primer perro bajero, mira Hago este video porque quiero hacer una queja ¡Ah! XD Muchas gracias Esa de bella... No, debe de ser muy estúpido Ni un perro día Ni un perro día Jijijija Jijijija y eso, hi, hi, hi, que no me había metido. Hi, hi, hi. Top 10 Cat Pictures. Number 10, Angry Smoke. Number 9, Cat Looking Ooh. at home. Number 8, El Ruben Modo Gay en Tanga Modo Ooh. Ricardo Milos Milo. Hermoso. Number 6, Bruca. Number 5, food <gasps> Number 4, Linicot Número 3, Michael. Number 2, Big. ¡Eh, Bifloca! Mighty long face partner. Sensitive ah. cat and my personal favorite. Katanana. Katanana. Oh, it's so beautiful, bro. It's so beautiful. Es que no, es que no, bro. No me da risa. Ay no. A ver. ¿Eso qué? ¿Otro troleíto? Todos en el chat hablando. Yo contándoles algo. Yo desciendo mis pensamientos. Yo. Yo. Sí, hizo la canción y se suicidó. Efectivamente, efectivamente. ¡Ah! No, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Pero ya, el pasito, métele pasito. Tili. Uno, eso, Mames, no, eh, último video, último video, qué grandioso video para terminar. Gracias banda de YouTube, suscríbanse y dejen un comentario. No, no, no, entonces no se suscriban, no hace falta, nadie se suscribe desde hace como 30 años. Pero bueno. Ese soy yo de Nene y no es JX de Era Muy Curioso. Bye.